Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos una vez más aquí a La Fe que Conquista, siempre dando las buenas nuevas de reino de los cielos. Esta semana traemos una palabra triste, pero es una verdad que el Señor nos está diciendo en lo más profundo de nuestros corazones, siempre, el Señor, siempre dando las buenas nuevas de reino de los cielos. Mira que esta palabra, en esta semana, rápidamente se llama Mejores un día en tus altos, Mejores un día en tus altos, nos dice el Señor. Vemos una situación colombiana que realmente la gente no ha querido entender que la, lo que hemos de buscar es a Dios, no tirar piedras, y a un hombre. ¿okay? Uh, algo muy importante es que el Señor nos dice hoy en, en el Salmo capítulo 84, versículo 10, mira lo que nos dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una palabra que nos dice el Señor, porque es mejor, es un día. ¿Cuánto es un día para el Señor? Mil años. ¿Te imaginas aunque sea mil años estar en la presencia del Señor? Todos queremos una eternidad, claro que sí, pero mil años, un día con el Señor. Qué hermoso, maravilloso, en el nombre poderoso de su nombre. Mira aquí, eh, en tus años, que mil fuera de ellos. Yo no quiero estar fuera de, la, fuera de la presencia de Dios. ¿Tú quieres estar fuera de la presencia de Dios? Allá tú pero yo quiero estar en la presencia de Dios. Vemos un pueblo que se está quejando, vemos, vemos un pueblo que realmente está destrozando lo que realmente se construye con el tiempo. Vemos un pueblo que le está pidiendo un nombre, pero no le está pidiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vemos a una comunidad colombiana que en el exterior exige, pero realmente estamos haciendo el papel como realmente como sus padres, como, como nuestro Padre Amado Celestial, realmente estamos haciendo el papel de Él que Él es el Padre de Padres, Rey de Reyes, Señor de Señor, que realmente a Él le podemos, le podemos ah, llamar Padre, a Él le podemos realmente eh, decir, tú eres el gran ejemplo de nosotros, nosotros fallamos siempre, nosotros no, mejor dicho, no tenemos, eh, no le podemos decir que somos esos grandes padres, vemos una comunidad que se realmente elige gobernantes y con el tiempo que va pasando, sabe que le van a fallar, porque como dice Anatema, el que confía de un hombre a otro hombre. Por eso el Señor te dice, mucho cuidado si tú confías en otro hombre. Por eso nos dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y miren lo que continúa diciendo este versículo. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. ...realmente tú estás en la puerta del Señor... escudillando esa palabra... ...entendiendo la palabra de Dios... ...y mira, en esta palabra que mucho la, como yo la llamo... ...la, eh, la Biblia... ...ese pasaporte hermoso... ...que nos va a llevar a una vida eterna... ...porque somos unos embajadores del reino de los cielos... ...y algo maravilloso que nos dice el Señor... ...en esta mañana... ...no confíes en un hombre... ...y yo te digo... ...deja de confiar en un hombre... ...hoy tenemos unos gobernantes... ...el próximo que va a venir... ...ya están las encuestas y es que lo, ya está en lo alto todo el mundo confía en él pero está de acuerdo con el aborto con un hombre con un hombre con mujer como mujer y la gente no ve eso a eso no le agrada a Dios realmente estamos dispuestos a escoger eso realmente estamos dispuestos a escoger partidos políticos como se le llama a, a quienes están de acuerdo con el aborto ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? ¿Qué está realmente pasando en el nombre poderoso de Jesucristo? Jesucristo, te pedimos que seas tocando nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Mira que a lo que lleva estos tiempos postreros, hasta el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, dice, yo me siento orgulloso en respaldar esos grupos que, hombre con hombre, mujer con mujer, no digo las iniciales, porque si no van a decir que yo estoy contra... De ese grupo, no, no estoy en contra con ese grupo. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso el Señor te está diciendo: Aquí estoy, estoy tocando lo más profundo de tu corazón. Así que, si lo que tú estás viendo, por ejemplo, aquí en Colombia, los próximos políticos, políticos que vienen, que te están prometiendo la luna, las estrellas, todo, y están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con todas esas cosas que a Dios no le agrada. Hay un problema grande, grande, muy grande. Primero viene la edificación, ¿dónde? En nuestros hogares. ¿Dónde están nuestros padres? De aquellos muchachos que realmente están tirando piedras. Y vemos hoy en día, hoy en día aquí en Colombia, si tú no lo sabes, colombiano que vive en el exterior, que aquellos muchachos que están tirando piedra son personas menores de edad. Son personas que yo no los juzgo. Porque si yo llegara a juzgarlo a ellos, Dios me juzgaría el doble. Así que ten mucho cuidado. Y por eso lo que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 14, nos dice. Hagan todo con amor. Tú haces todo con amor. Tú oras por Colombia. O únicamente cuando tú ves esos conflictos, tú realmente oras por Colombia. Realmente estás orando por Colombia por todo el tiempo, pero vemos hoy en día... Una comunidad cristiana, lo digo una comunidad cristiana porque lo veo, únicamente busca a ese Dios bombero y ese Dios bombero se está cansando y por su misericordia está diciendo voy a, voy a esperar otro poco más, porque tengo la confianza que más van a llegar a, a, a, esos, a mis atrios. Y por eso la palabra nos dice, porque mejor es un día en, en tus atrios que, ah, que mil fuera de ellos, escogería antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios, en su palabra, en, en dar ese gran testimonio, en dar realmente esa revelación de que soy ese hijo de Dios, y que lo que dice la palabra, la estoy los, eh, estoy siendo edificada en ella. Ahorita me está diciendo, tú estás, jugando, estás juzgando a todo el mundo, claro que no, yo estoy diciendo, haz la diferencia, marca la diferencia en el nombre poderoso de Jesús, lo que viene de políticos Uh -uh. ¿qué debería hacer un pueblo colombiano? en el día de las elecciones todo el mundo se, poli se politizó, politicó, como dicen aquí la producción no, no me estoy volviendo político, sino que estoy, también me estoy cansando de ver cómo la gente únicamente busca un Dios únicamente por una bendición eso eh, no me cabe en la, más en la mente Ir a, ir a, en los momentos de que eligieron gobernar no elegir nadie. Y ver que se, ahí está el poder del pueblo. Y decir, ya nos cansamos de esos políticos para que vuelva y salga otra generación. Y pedirle al Señor la sabiduría. Pedirle al Señor esa, esa dirección de quién elegir. No elegir porque nos dieron una bolsa, de, una bolsa de pan y una bolsa de leche. Iglesia, estamos en tiempos postreros. Estamos en momentos que la iglesia eh, también está siendo perseguida. Vemos que nos amenazan, nos persiguen, nos quieren, mejor dicho, hacer muchas cosas. Pero iglesia, como dice la palabra, yo veo que aquí hay mucha gente que dice que quiere habitar en las moradas de maldad. Y veo muchas personas que quieren habitar las moradas de maldad igual estar un día con el Señor. Y por eso el Señor nos dice también en la, en la primera carta a los Corintios, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jantancioso, ni orgulloso, no se comporta con la dureza, no es egoísta, no se eh, enoja fácilmente, no guarda rencor. Pero vemos una una sociedad que está guardando rencor, una sociedad realmente que realmente eh, no se está enfocando en quién en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, les da pereza ir a a prender y ir a YouTube de pronto Si tu iglesia no está uh, abierta Y escuchar la palabra de Dios Pero prefieran ir a jugar jueguitos Maquinitas como dicen aquí en Colombia Que está realmente en la presencia de Dios Hoy veo y escucho Y te lo digo Veo una sociedad de, eh, también americana Que se está perdiendo Tú no es, en, en las vidas de estos hogares Ya no hay Dios en sus vidas Y he hablado con muchos americanos Ya, ya de, de edad ellos dicen, estoy triste de mi comunidad, estoy triste realmente porque mis nietos no, no están viendo a Cristo en mi vida. Estoy triste realmente que ellos no están en ese día, en, ese día, en esa morada con, con nuestro amado Rey. Vemos una comunidad que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay un presidente y presidentes y partidos políticos aquí en Colombia que dicen, no, estamos de acuerdo para que el hombre y el hombre y la mujer y la mujer estén ahí juntos. De pronto me, eh, me clausurarán, me censurarán aquí Pero la verdad, y la verdad nos hará libres Juan 8.32 Tú le preguntas a un joven, hoy en día, ¿qué es la Biblia? Hay unos que no saben ¿Cuál, pero cuál es la última palabra de, de, de la Biblia? Nadie lo sabe, pero te lo digo, amén claro, Así será, así será toda la palabra Y así será la palabra de Dios, que nos da una promesa Pero que esa promesa realmente vaya, que En nuestros corazones, en nuestras vidas pero no únicamente por hablar y por hablar. Sino realmente el Señor quiere una sociedad diferente. El Señor quiere una comunidad diferente en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso mira que el Señor rápidamente nos lleva una palabra. Oh, el Señor no está hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando el Señor nos toca y nos exhorta. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Hijos de Dios, mira que... ¿Cuál amor nos ha dado al padre, el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Porque ah, por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Vemos un mundo que no está conociendo al Señor. Vemos un mundo que realmente no sabe quién es Cristo Jesús. No, eh, realmente no conoce al Padre, no conoce al Hijo, no conoce al Espíritu Santo. Y por eso el mundo se está cada día es peor igual de ver más amor, igual de ver más eh, más unidad. Vemos uno que le da a otro. Y una vez más en nuestra amada Colombia nos estamos destruyendo nosotros mismos, nos estamos nos estamos acabando. Juzgan una sociedad de pronto americana que juzga a los demás que en, que en esos países de, de, del tercer mundo. Pero tú escuchas las noticias americanas todos los días asesinatos, todos los días violencia. ¿Y qué es eso? ¿Somos, ¿Acaso ellos no serán del tercer, del tercer mundo también? Pero para Dios somos iguales. Mira lo que nos continúa diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mira lo que nos está diciendo, no os extrañéis si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estamos vivos en Cristo Jesús. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo te amo, el que esté viendo. Gloria oh, a Dios. Yo te amo. En el nombre poderoso de Jesús. De pronto te tocó. De pronto te estás diciendo, este está hablando locuras, porque locura. Es la locura de que sirva a Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Yo te digo, el Señor te dice en este momento, mucho cuidado si tú no me puedes, pide sabiduría. Mucho cuidado si tú realmente no estás enfocado en lo que te estoy diciendo en el nombre poderoso de mi nombre. Oh Padre Celestial, Padre de la Gloria, queremos darte gloria y honra y poder, Señor. Padre Celestial, que... Que, que, que la gente reaccione, Señor, en el nombre poderoso de tu nombre, Señor, y que realmente sea tocada para tu gloria y tu honra. Amado Rey, te doy gloria y honra, Señor, porque tú la mereces, Señor, y como hijos tuyos, Señor, vamos a marcar la diferencia en el nombre poderoso de Jesús, con todas esas comunidades, Señor, de esa doctrina, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, esto ha sido Otra Palabra, aquí, en la Fe que Conquista. y no, recuerda algo, cuidado con lo que tú vayas a elegir, colombianos, cuidado, porque lo que viene, y si tú lo eliges, va a ser peor de lo que estamos viviendo. Ten mucho cuidado, porque esas personas están de acuerdo con lo que a ti no te gusta como madre, como lo que no te gusta como padre. Mucho cuidado, te lo dice el Señor, lee la palabra, escrutíñala en el nombre poderoso de Jesús, busca a Dios de todo corazón. Bendiciones.